Bueno, Estados Unidos siempre provoca guerras para vender sus armas. Guerras, intervenciones, bases militares, para dominarse de sus recursos naturales. Hermana periodista, solo un dato le comento. El año 1932 empieza la guerra del Chaco, supuestamente entre paraguayos y bolivianos. Eran guerra de la transnacional petrolera de Estados Unidos con Inglaterra. Estados Unidos, mediante su empresa privada, tenía el control de la venta de combustible. Y Estados Unidos vendía combustible a paraguayos y a los bolivianos. Estados Unidos vendía armas a Paraguay y a Bolivia. Estaba hablando de una cosa muy mínima, pequeña, vivida, este programa bélico que tuvimos con Paraguay. O si pues es, Disculpe. Si bien, Estados Unidos. Repito nuevamente, para vender sus armas, pero también para adolerarse los recursos naturales. Antes, antes de la intervención, invasión a Irak, otros países, Afganistán, a Libia, Estados Unidos nada era sobre producción de gas. Por la invasión, ahora creo es como el segundo productor de gas del mundo. Y o todavía sea que... tiene problemas, pues, pese a la invasión a Libia por temas del territorio. Pero cuando se invadieron a Irak, a Libia, ah, la prensa no decía nada. Entonces, no se dan cuenta de dónde viene, por eso es el origen de esta clase de problemas.